Las diferencias no son muchas, pero sí son eh, pues importantes. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que en los problemas de, de, ono, de noveno, 10 y 11 son un poco más complicados de resolver. Entonces, mini crece son problemas como básicos, problemas de chicas, chicos, problemas que no tienen como esa trascendencia que ejemplo, tienen. En mini me ha tocado tratar temas de chicas que se pelean por, por los novios. Es algo que no tiene una trascendencia mayor y no es, bueno, gran cosa. Es fácil establecer unos acuerdos, pero en Crecen vienen problemas mayores como de la autoestima, del bullying. Entonces es mucho más difícil y más complejo realizar la mediación en Crecen que en Mini Crecen. Específicamente con el profesor Hermer Guardo, desde... Bueno, en décimo yo vi con él fundamentación pedagógica, política y economía. Desde la política, nosotros pudimos estudiar este, las conductas de desde política, economía y socioantropología, que estoy estudiando con él ahora socioantropología. He podido estudiar la conducta de las personas, la parte histórica, de dónde provienen de pronto los estudiantes que son conflictivos aquí, que por ellos es que... Eh, ...se hacen las mediaciones, por eso es que pasan las situaciones... ...entonces hemos tenido la oportunidad de que en las clases con él... ...estudiar las conductas de los estudiantes... ...y es algo entendible porque... ...estamos en tiempos de posconflictos. ...todos fueron marcados, la gran mayoría de los sanjuaneros y de los montemarianos... ...no solo de los montemarianos sino también de los colombianos... ...fueron marcados por la violencia... ...es raro escuchar una familia de San Juan que no haya sido tocada por la violencia... ...entonces es algo... Que también partimos desde allí, desde los que fueron, desde los estudiantes que fueron violentados, sus familias y todas esas cosas, así ellos no hayan presenciado eso. Entonces, eso es lo que desde su clase me ha servido a mí también, desde su clase y desde la clase de los, profes, de los demás profesores de aquí de la institución. Mini crecen es algo, es. Lo menor, bueno, digamos que es la parte donde trabajan niños de sexto, séptimo y octavo en la resolución de conflictos entre estudiantes, es decir, entre pares. En este no intervienen profesores eh, ni, ni ninguna clase de autoridad, interviene la, la resolución de este conflicto es entre pares. Básicamente lo que, bueno, mi papel es guiar a los jóvenes para que sepan cómo, cómo realizar la, la resolución de los conflictos que se presentan. Tenemos un grupo de facilitadores y un grupo de mediadores. El equipo de facilitadores hace contactos, contactos en, en el día a día, en la cotidianidad. Si ellos observan, estoy hablando de los facilitadores, si ellos observan, que hay unos niños o unas niñas que se pelearon, ellos hacen el reporte, pero no solamente hacen el reporte, sino que hacen algún tipo de intervención primaria. Ellos van y dialogan con los estudiantes que eventualmente han entrado en el conflicto y le venden la idea de mediar, le venden, digamos, la opción de ellos dialogar acá en una oficina. Eso igual también lo hacen algunos profesores, ellos también intervienen allí. Otros no se requiere la facilitación porque evidentemente el conflicto se ha dado, todo el mundo lo ha visto. Entonces allí desde la oficina de coordinación de convivencia, después que ellos hacen su registro con un tinte disciplinario, eh, porque hay algunos conflictos que tienen que ser intervenidos desde los sancionatorios, ¿ya? pero ellos reportan el caso acá para que se haga el otro manejo. El intentar nosotros intervenir el conflicto para que o ellos logren reconciliarse o por lo menos firmen algunos acuerdos en donde se comprometen a no seguir generando el conflicto o a trabajar en pro de la convivencia. Entonces, ese trabajo de facilitación se hace por fuera de la oficina, pero acá sí hacemos el trabajo de eh, mediación. Tenemos un equipo de mediadores que han sido capacitados yo le comenté en algún momento lo de la metodología NETWORK, el insumo teórico que nosotros manejamos de alguna manera es vertido desde allí, desde la metodología NETWORK. Eh, hay algunos eh, documentos que igual les voy a hacer llegar en físico, que nos sirven de guía para nosotros sacar adelante ese proceso. Acá. Nos movilizamos por el rol de la ambientación, es cuando procuramos que los niños aquí se sientan a gusto, que los niños acá observen que hay un ambiente en donde puedan dialogar. Eh, posteriormente tratamos de desatar el nudo, llegar al problema, son una fase de mediación para construir acuerdos de manera conjunta. Buscamos que los mediadores no impongan su visión, no se vuelvan consejeros, no no impongan argumentos que traten de desfigurar la visión de un arreglo compartido o de una construcción conjunta de acuerdos. Buscamos que los mismos actores, de acuerdo con la visión que ellos tienen, de acuerdo con sus propios intereses, con sus propias expectativas, pongan sobre la mesa los arreglos que ellos consideran que son los más saludables para resarcir o para restaurar la relación. Buscamos, y tenemos algún tipo de pedagogía que nos ayuda a eso, buscamos a que los estudiantes tengan esa visión, por ejemplo, del gana-gana, del win-win, ¿cierto? En donde ellos sienten que ni hubo perdedores ni hubo ganadores. Cuando el conflicto se arregla de esta manera, en la visión de un ganador y un perdedor, no se arregló el conflicto, no se transformó. Sencillamente el conflicto quedó latente. ...o cambio de figura... ...pero ahí está el conflicto... ...en cualquier momento vuelve a estallar... ...nosotros tratamos en lo posible... ...y hasta donde la pedagogía nos puede ayudar... ...tratamos de, de que eso sea una realidad... ...y bueno... ...tratamos de hacer también un, un tipo de seguimiento... ...para que... ...haya como que... ...una garantía... ...de que ciertamente se está trabajando ...en, en respetar esos acuerdos... Entonces ahí a veces, a veces, no todas las veces, pero sí a veces aparece la figura del garante. La figura del garante. Lo otro es que también intervenimos en situaciones de consejería y lo de la proyección comunitaria, que es uno de nuestros componentes. Tratamos de que este programa no se quede aquí, que no sea institucional. Hemos logrado de que llegue a otras instancias, a otras regiones y entonces darle, darle funcionalidad allá. Hemos desarrollado talleres de capacitación en varios lugares de Colombia. Tengo entendido de que hay algunos que han implementado los centros de conciliación a partir de allí. Eh, trabajamos también a veces con los padres de familia, con las escuelas de padres. Hoy ustedes vieron acá que habían padres de familia, nosotros estábamos dándole informe a ellos. Estábamos tratando también de buscar eh, escenarios en donde hubiese vínculos más estrechos con la institución para que ellos de alguna, de alguna manera también trabajen en la promoción de... Eh, de la convivencia. Tenemos la página web esta que le decimos a los muchachos que la visiten. Esta es la página del, del grupo de Crece y eso nos sirve también de, como que de base para promoverla eh, en otros círculos y en otros contextos. Bueno, eh, yo creo que hemos mejorado mucho en lo que tiene que ver con la convivencia escolar. Hemos, hemos eh, logrado, yo diría que, impactar. Eh, no podemos decir que no hay problemas, sí si los hay. Los hay en toda Colombia, en toda la escuela. Pero nosotros hemos logrado disminuir los índices y sobre todo que hemos logrado abrir el espacio, abrir el espacio para que los estudiantes dialoguen. A nosotros nos satisface eso, abrir el espacio para que los estudiantes dialoguen. Si ellos vienen acá y dialogan, para nosotros ya eso ha sido un gran, un gran mérito, ya independientemente si firman acuerdos o no. Pero obviamente con el compromiso de que ellos van a trabajar junto con nosotros para tratar de evitar que los problemas sigan acrecentándose, sigan trascendiendo y de paso eh, trabajar en el fomento de ambientes convivenciales óptimos. Yo sí creo que el impacto ha sido eh, muy, muy, diciente, muy evidente. Sobre todo también porque los padres de familia se interesan. Esta, esta escuela ha ganado mucho, mucho estudiante en los últimos años. Pasó de, ser una, pasó de ser una de las que menos tenía estudiante a la que más tiene. La, la escuela más grande ahorita mismo aquí en mi municipio es esta. Ya. Y en parte, si usted, por ejemplo, dialoga con los padres de familia, en parte es eh, lo que se ha venido trabajando en materia de convivencia, de, de control disciplinario y eso. Ahora... Tampoco, tampoco queremos vender la idea de que ha sido por el trabajo de Crecen, no. Nosotros hemos aportado un granito de arena allí, igual que otras instancias que aquí nos, nos mueven en la promoción de la convivencia. El profesor Hermes para mí ha sido un ejemplo tanto de superación como en lo profesional, en el ámbito profesional, dado que es una persona humilde, amable, Cariñosa. Tiene las virtudes de entender, de sensibilizarse con lo que a ti te está pasando En el ámbito profesional me ha ayudado porque ha mejorado mi convivencia con todas las personas en la cual A medida de que ha ido evolucionando mi proceso en crece Ha sido mucho mejor y más sana la convivencia que yo he tenido con todas las personas que me rodean Eh, ingresé en noveno al grupo Crecen, que es de resolución de conflictos internos entre estudiantes aquí en la normal. No solo de estudiantes, también entre docentes-estudiantes, estudiantes-estudiantes y docentes-docentes. Pero como yo soy estudiante, siempre el papel que he cumplido en el grupo es de mediador. Solamente hago mediaciones entre estudiantes. Bueno, en el grupo, como les dije, eh, durante el grado noveno yo estaba como observadora, porque eso es un proceso, un proceso en el que primero iniciamos observando para saber cómo es la cuestión de la mediación, de cómo se hacen los procesos, cómo se dan los procesos de, de resolución de conflictos y todas esas cuestiones. Eh, no tuve la oportunidad de ingresar en Mini Crecen porque no tenía conocimiento, pero igual ingresé en el Crecen, que es el de los grandes en el Mini Crecen, son los, con los niños de sexto y de séptimo. El proyecto consiste en mediar los problemas, las situaciones de problemas entre los estudiantes, los conflictos internos y lo que nosotros tratamos es de que no trascienda, tratar de mediar y de que los problemas de pronto queden hasta allí para que no trasciendan a psicoorientación, a rectoría o que pasen a las otras entidades competentes como comisaría de familia. Aunque hemos tenido casos de casos que ya si de pronto nosotros no podemos hacer tanto por ello, pero sí pasa orientación comisaría de familia y así, o sea, se nos sale de las manos, por decirlo así, porque son casos de casos y entonces pasan a otras a las entidades competentes. Eh, bueno, en el crecen Grande, Hicimos la propaganda desde Décimo y Once para los estudiantes que les guste, que amen esto, lo de la mediación, lo de resolución de conflictos, lo de mejorar la convivencia de nuestra institución y de nuestra sociedad. Eh, nosotros nos vamos por esa parte, personas que amen esto, personas que le entreguen todo a esto, que den todo por esto. Entonces nosotros desde, bueno, este año hicimos la propaganda en Décimo y en Once, se vincularon otros estudiantes que apenas están en proceso de observación. Siempre de clase salimos, demoramos unos 15, 20 minutos o programamos la charla con los estudiantes, la mediación después del horario escolar. Eh, a la hora que salgan los estudiantes, dos y media, nos quedamos 20, 30 minutos tratando de mediar. Cuando son situaciones de pronto bastante eh, que necesiten de una mediación mucho más, re, o sea, más intensa, sí si lo citamos para después, o sea... Vamos haciendo citas y llevamos un proceso, cuando son casos muy, que necesiten mucha mediación. Como todos sabemos, lo que hace una persona es la experiencia. Yo demoré un año en proceso de observación. Yo era una niña, tenía 13 años cuando inicié. y estaba en noveno y a veces me tocaban presenciar casos de estudiantes de 11 cuando esas eran muchos más grandes porque ahora mismo los estudiantes de 11 son entre 14, 15, 16 años, 17. En, en ese entonces a mí me tocaba presenciar casos, eso era algo también como que muy fuerte para mí, pero yo digo que eso es lo que me ha hecho ahora mismo la mediadora como soy. Entonces, este, por medio de la experiencia, nosotros vamos observando. En situaciones intervenimos en cuando estamos en proceso de observación para ir sabiendo cómo es todo ese proceso y pues demoré como año y medio en proceso de observación cuando ya los que estaban los grandes que estaban liderando el grupo se graduaron y se fueron ya ahí sí me tocó adquirir la responsabilidad del grupo como les dije soy la que estoy liderando el grupo entonces ya desde allí para acá sí me ha tocado a mí con los procesos, aunque a veces también compañeras que estudian conmigo en el programa de formación este, me, me, me ayudan un poco con lo de los casos. Tengo una compañera que es psicóloga, está estudiando psicología, ella me orienta mucho en esa parte porque también es muy importante. Igual cuando de pronto no, porque somos estudiantes, no lo sabemos todos, pero sí tenemos la, cap la capacidad y las aptitudes para poder enfrentar esos casos y mediarlos. Igual aquí está la psicóloga en la psicoorientación, pero nosotros no, o sea, lo que no queremos es que pasen tanto allá, porque después trasciende con las entidades. Todos los conflictos que pasan los sistematizamos, tenemos una agenda en donde colocamos todos los casos, le llevamos como un proceso, y este, donde todo lo que narran tanto la persona lo... Las personas que están siendo mediadas, los de los conflictos, todos los registramos, llevamos un registro de ellos y le hacemos un, un seguimiento. Seguimiento este, en la parte de la convivencia, de cómo influye, de pronto ese conflicto que tienen entre dos, tres o cuatro, el grupo de las personas que estén en esa situación, de cómo influye en el resto del salón. Entonces, todo eso nosotros le llevamos seguimiento para ver si nuestra mediación de verdad sirvió o si de pronto hay que reforzarla con otros temas o con, otro, con otros ámbitos eh, de, de la mediación o si de pronto hay que llevarla pasarla a pasar la psicoorientación a rectoría o a consejo directivo porque si de pronto no tiene resultado ya si sí trasciende pasa a manos de consejo directivo y luego de las entidades competentes como comisaría de familia este, la policía de infancia y adolescencia y entonces ahora con la cuestión de la ley 16, 20 de infancia y adolescencia ya si la cosa es más más delicada eso nosotros se lo hacemos saber a los estudiantes menores de 14 años de pronto todavía son, siguen siendo respaldados por los padres de familia por la ley pero mayores de 14 años sí se sabe de que eso trasciende y cuando de pronto son faltas tipo 3 este, de, con los problemas y esas cuestiones ya si de pronto nosotros tratamos de que hacerles saber a ellos y hacerles entender de que, de todo lo que puede pasar, de las consecuencias que puede traer ese pequeño conflicto que están teniendo aquí, que en realidad no es pequeño, porque son mayores de 14 años, entonces nosotros les hacemos saber todo eso para ver si crean conciencia, para que sean conscientes de lo que puede pasar con ese conflicto que tienen, con ese problema que tienen o con la situación problemática que tengan entre ellos.